Echecoac, que no falten en la mesa estas Navidades. Echecoac, de nuestras huertas, baserris y bosques. De aquí, de calidad. Estas Navidades, compra productos de nuestra tierra. Compra local. Compra Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa.